Portando para los sobrados en la calle, papá tarima. Caballero, ¿cuánto pagaría usted por ver a Alessandra MVP como Dios la trajo al mundo en Olifán? Ni uno. ¿Ni uno daría? Sí. ¿No le gusta? No. Caballero, ¿cuánto daría usted por ver a Alessandra, la ex de Morsa La Para en Olifán como Dios la trajo al mundo? Todo lo que yo tengo. ¿Todo lo que tenga arriba? Sí, todo, todo. ¿Todo? Hasta lo que yo no tengo. Hasta lo que no tiene. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cuánto tú darías por ver a Alessandra, la ex de Morsa La Pala como Dios la trajo al mundo en OnlyFans? No daría nada, porque yo creo que sea nada porque no estáis viendo y no comen. No la ven, ni así. Ni así. Que haga lo que quiera, que haga lo que ella quiera. Las mujeres no me van a poner locos, amor. ¿No saben cuánto es sacrificado? Ni un peso Nada. Nah. verdad. No, eso es una marca. Vale la pena. Tranquilito. Yo lo que tenga, porque una mujer bella. Bella. Claro. Muy hermosa. Claro. Muy linda. Claro, claro, claro. Ay, ay, ay, de todas. ¿Cuánto tú, ¿Cuánto tú tienes ahí? Yo, yo me atrevo a darle mil pesos. mil <risa> pesos. mil. ¿10, ¿10, ¿Por vela? Por vela. ¿Y le pone goma, si tiene goma Hay algo más le pongo. Ay, ay, ay. Está duro el caso ahí. Yo no duro, mírala ahí, mira. ¿Cuánto tú darías? Claro. Está duro el caso, yo la pagaría, yo, te, yo daría, vamos a suponer. ¿Cuánto darías? 3 mil dólares Tres mil dólares tú lo darías? Tres mil pues, dólares ¿Tres mil? ¿Tres mil? Ahí, mismo? Ahí, mismo, ahí mismo ¿Cómo? Y así En cheque como sea Como sea Como mismo. sea Pero ¿Tres son ¿tres mil? tres mil Tres mil ahí mismo bueno, ¿Tres, tres mil ¿Por mil? pesos por ella Tres mil dólares mil dólares Cuéntalo, ¿Tres cuéntalo Tres mil dólares Hay uno, dos, tres, mil ¿Tres, dólares? Dólares. ¿Tres no, no, no, no Yo le doy tres mil dólares Ya ¿Cuánto tú darías Por ver a Alessandra En Bipila Que era de Muerza La Para como Dios la trajo al mundo, no al Yo, si tuviera dinero, hasta 10 mil dólares era yo. 10 mil dólares. Si tuviera dinero, dólares Si tuviera cuarto, ahí me dieron. Si de una vez, si pensarle dos veces. Hay, pa, pa, pa. Mi vida entera. La vida entera. 10 mil dólares le doy. 10 mil dólares. Cuarto por él. Muchísimo. Esa mujer me legal? gusta como Dios la trajo al mundo. Ni uno, David. Ni uno. Ni uno. Ni un pe ni ni peso. pero... No. Nada. No. Nada yo, por esas mujeres matan no no. hombres. Oiga, y tiro, dan y de todo. No, <risa> Oiga. Dan tiro no, y de todo. No, tiro, no, tiro no, de ni to uno, uno problema, ni problema. Oiga, problema. vea. míralo mira. Mira la no mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, ¿Cuánto le dan? Dos millones. Dos millones. Wow, dos millones le dieron. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. anda de nuevo. Ella no se respeta. Como Dios atrajo el mundo. No, no, ni medio peso porque no se respeta. Ni uno. Ni no, uno. A que se vaya una sinvergüenza. Ay, ay. Reportando para los asesoros en la calle. ¡Papá Tarima! Ay, ay.